sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy bienvenida a las nuevas suscriptoras, a mis chicas de la comunidad un fuerte, muy fuerte abrazo para todas hoy quiero traerle esta bella propuesta de este hermoso botón en, en silla 8 y silla 11, miren qué belleza miren aquí le terminé de cerrar con mozasilla de otro color miren es muy fácil de hacer simplemente tienen que seguir los pasos y es otro botón diferente, que ustedes lo pueden hacer, miren qué belleza, para acompañar, para ponerle a todas sus piezas que ustedes hagan, bueno chicas, gracias a todas por el apoyo que hemos recibido, recuerden que si no se han suscrito por favor suscríbanse, eso es muy importante para el canal cuando ustedes se suscriben y se hacen parte de esta bella comunidad. Bien, chicas, para empezar vamos a trabajar con materiales de mozacilla de la número 11 en dos tonos. Yo voy a usar esos dos tonos, pero es silla 11. Un botón, miren, en acrílico, número 16, botón o capuchón. miren totalmente en acrílico totalmente plano y la moza de la número 8 para hacer para empezar a hacer el botón esta es moza silla de la número 8 vamos a tomar aguja de la número 10 e hilo ¿Bien? bueno chicas para empezar vamos a tomar tres moza de la, número on, de la número 8 miren aquí donde está tenemos 3 lo llevamos hasta abajo aquí yo tengo aproximadamente una yarda una yarda de hilo recuerden trabajen con el hilo de su preferencia y con los materiales de su preferencia y con los colores de su preferencia vamos a hacer un nudito doble apretadito ok y voy a cortar el exceso de hilo para que usted lo voy a cortar desde ahora para que ustedes vamos a hacerle otro nudito porque voy a cortar el hilo para que ustedes no se pierdan porque estos pasos todos se repiten y quiero que ustedes lo puedan entender miren así tiene que quedar nuestro inicio ese es nuestro inicio, ahora mi hilo sale mi hilo sale de este lado lo pueden ver yo voy a entrar a una mozasilla. este este botón que yo voy a hacer hay varias varias páginas de youtube ya que lo tienen varios canales así que por favor si usted no lo entiende aquí puede ir a otro canal donde usted lo pueda entender mira y vamos a tomar dos mozasillas de la número 8 estamos trabajando con 8 y me voy a pasar a la siguiente mozasilla de esta forma acomodo mis dos mozasillas y este paso lo voy a repetir nuevamente acomodando bien miren, jale y acomodé entonces tomo mis últimas dos que están aquí mis últimas dos que están aquí y voy a entrar en la, miren estas fueron las dos primeras que colocamos anteriormente y esta vamos a entrar a esas dos, así Acom vamos a alar y acomodando las mozasillas para que nos quede de esta forma. Pueden ver, nos queda así. Ahora seguimos con la secuencia de las mozasillas del número 8. Tomando, ya que estamos aquí vamos a darle vuelta para que lo puedan ver ya que nuestro hilo sale de este lado vamos a tomar una musasilla y vamos a entrar una musasilla por cada espacio Alamos, tomamos otra entramos una por cada espacio de esa forma y a esto es que le digo que esto se repite los pasos varían pero se repiten mientras vamos haciendo el paso diferente miren aquí tomamos nuestra última moza silla de la número 8 llevamos el hilo hacia atrás y entramos en la silla que está debajo y nos vamos a colocar en la que está arriba así de esta forma Bien. ahora nuestro siguiente paso es tomar dos sillas de la número 8 y entrar, miren, por se han levantado unos picos de la número 8 y vamos a entrar dos mozasillas por cada pico que esté arriba de las número 8. Otra vez, repetimos. ¿Ven? miren aquí voy a tomar mis últimas dos y mi hilo hacia atrás y estas fueron las primeras dos miren aquí las primeras dos que puse anterior, que puse al principio entonces voy a entrar por esta que está aquí así de esta forma y voy a dar mi hilo ¿Ven? así tiene que quedar Ahora vamos a echar, vamos a colocar las mozasillas del número 8 para este lado porque ya concluimos de trabajar con las mozasillas 8. Vamos a trabajar ahora con las mozasillas del número 11. Ven que son más pequeñitas. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar una musasilla 11 por cada hoyo. ¿La pueden ver? y chicos recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y compartir nuestros vídeos ya saben es muy importante cuando ustedes se suscriben así que compartan suscríbanse y regálenos un like miren aquí lo que estamos haciendo el, este paso se repite y lo que estamos es rellenando una mozasilla 11 por cada espacio de la musacilla del número 8 si no lo entiende por favor repite el video despacio para que lo pueda entender y aquí vamos a terminar de colocar una musacilla por cada espacio de la número 8 así de esta forma así pueden ver entramos en la 8 que está debajo y nos vamos a quedar en la número 11 que está arriba entonces nuestra próxima secuencia es de tres mozas ¿la ven? de la número 11 y vamos a hacer pijos de tres entrando por una, así, ven, hacemos nuevamente porque es un paso repetido, mi hilo sale de estamos así a 11 y me dirijo a esta, Así, a lo mi hilo, vamos a repetirlo otra vez. Pueden verlo. Lo que voy a hacer ahora es adelantar ya que este paso se repite entonces vamos a adelantar porque este paso se repite no vamos a quedar aquí bien estamos casi terminando miren lo que le estaba hablando sale nuestro hilo. Vamos a darle vuelta para que ustedes lo puedan ver, es así. Llevamos hacia atrás y tenemos que quedarnos justamente en esa, pueden ver, que está ahí debajo, en la número 11 que está debajo. Entonces, alamos nuestro hilo con cuidado, hasta que ella haga su piquito miren, ya, termi ya terminamos de hacerlo pico de 3 ahora nos vamos a subir a estas dos miren, estoy todo lo más posible llevándolo a la cámara para que ustedes lo puedan ver ya que es un paso que tenemos que tener mucha concentración miren aquí donde está donde sale nuestro hilo Ahora vamos a recorrer estas dos mozasillas que están aquí. Y nos vamos a quedar ahí en la del pico. ¿Ven? donde dónde sale nuestro hilo. ¿Pueden ver? Entonces ahora aquí esto se va a repetir. Vamos a tomar tres mozasillas nuevamente. Y vamos a trabajar de pico a pico, de pico a pico tomando tres mozasillas, entrando tres mozasillas de esta forma miren tenemos tres y entramos a este pico así y vamos a pasar ven Voy a ponerlo así de este lado ¿Ven? miren aquí donde están las tres Tomamos tres, otra vez, y pasamos de pico a pico. Bien, de pico a pico. Ahora... Yo voy a adelantar porque este paso lo vamos a repetir hasta que estemos aquí. ¿Pueden ver? Hasta que estemos aquí. Entonces vamos a adelantarlo. Bien. Estamos aquí. Hemos adelantado un poco el video. Nos falta una sola para terminar de poner el grupo de tres mozasillas, ¿verdad? Por cada pico. Entonces... Vamos a terminar de cerrar, miren. Tomamos nuestras tres mozasillas. El pico vamos a buscarlo. Miren. Vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan lo puedan buscar también. Si ustedes pueden verlo, empezamos con estas tres que están aquí. Entonces, este sería nuestro pico de mozasilla de tres. Miren, viene siendo, vamos a ponerlo aquí, miren viene siendo este ¿verdad? entramos a ese pico con tres mozasilla, así ya. así ¿ven? ahora vamos a pasarnos por estas dos que están aquí por esas dos que están ahí, ¿la pueden ver? miren y nos vamos a quedar aquí en esas dos vamos a parar aquí así vamos a darle vuelta en esas dos, ven, nos quedamos en esas dos precisamente en un pico, precisamente en un pico y aquí vamos a tomar dos musasillas, miren, dos musasillas de la número 11 y vamos a buscar la tercera, miren, vamos a buscar la segunda, miren aquí donde está, miren. vamos a buscar el pico de las tres musasillas, miren aquí donde está miren, vamos a buscar el pico que viene siendo esta que está en el medio, la pueden ver, esa de, ca de cada tres que pusimos anteriormente o sea yo estoy aquí en este pico que esa viene siendo la segunda de la tercera que pusimos anteriormente tomando dos mozasilla y vamos a hacer esto ¿Ven? y tiene que quedarnos algo así otra vez buscando el pico de la tercera y tomando dos sillas otra vez Dos mozas sillas, llevo mi hacia atrás y busco miren, mi pico de la tercera mozasilla que pusimos anteriormente. ¿ven? Miren, mientras lo vamos haciendo, él va a ir cerrando ya. Pueden ver. Bueno, yo voy a adelantar esto. Lo vamos a hacer todo hasta aquí. Yo voy a adelantar un poco para que el video no sea muy extenso. Bien, aquí estamos colocando ya prácticamente la última. Miren, aquí donde está. Ahora vamos a concluir con las últimas dos y vamos a buscar el pico nuevamente. Mira, y está muy claro. Miren, aquí el pico donde está y las primeras dos que pusimos anteriormente ¿la ven? ahora nos vamos a colocar vamos a entrar al pico y nos vamos a quedar en la primera mosasilla de las dos que pusimos así ¿Ven? vamos a quedar ahí estoy hablando medio como pueden ver si ustedes hacen un poquito de fuerza ya él se está cerrando ¿Ven? Ahora, para concluir este hermoso botón, vamos a trabajar con mozasilla, con una mozasilla. Seguimos trabajando con la número 11, recuerden. Y vamos a pasar una mozasilla 11. Miren, ¿en dónde están? Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, tomando una mozasilla 11. Y vamos a poner, vamos a entrar a una mozacilla. Miren, a la primera mozacilla de las dos que pusimos anteriormente. Así. Jalamos. Tomamos otra mozacilla. Y vamos a hacer esto. Tomando otra mozacilla. Y haciendo esto. Mira. Tomando otra mozacilla. Mira aquí donde está. Bien. Tomando otra mozacilla. Y esto ya estamos concluyendo prácticamente, miren. ¿Sí? Si quieren pueden hacer un botón más grande, vienen siendo los mismos pasos, simplemente es que aquí tienen que ponerle más mausacitos. estoy poniendo una moza y estamos cerrando ahora para cerrar tenemos que buscar esta viene siendo nuestra primera moza silla que pusimos anteriormente miren aquí donde está recuerden que será el pico y esta eran las dos entonces tenemos que entrar en esta pueden ver en esa vamos a entrar en esta que está aquí y nos vamos a quedar aquí en esa moza silla Así, ¿ven? Ahora, de esta forma, miren que está ya en forma de ahuecado, ¿verdad? Vamos a colocar nuestro botón o cabuchón, lo que ustedes le quieran poner, y vamos a alar y acomodar nuestras mozasillas sillas. Miren, yo estoy alando, alando, miren, alando despacio, con cariño y amor también porque pueden ser que se rompa el hilo si le hacemos muy fuerte o se explote una mozasilla entonces mira de este lado mira qué chulo queda brinque qué bello esto si quieren pueden hacerlo con mozas de colores quedaría muy bonito miren. miren ahora lo que yo voy a hacer es vamos a poner eso para acá yo voy a tomar estas mozasillas de colores ya prácticamente aquí hemos terminado nuestro botón recuerden que siempre hagan un pequeño remate para que su, para que su botón o su pieza que ustedes estén haciendo si tienen que debaratar no se les estropee por, toda por completo ¿verdad? Yo hice un pequeño remático ahí para sujetar, ahora yo me voy a pasar por estas mozasillas que están aquí voy a quedar en esta lo que hice porque caminé simplemente una moza silla ustedes la ven que tienen un espacio verdad Queda un espacio bastante amplio amplio entre ellas y yo quiero asegurar un poco más mi botón para que no se me salga de aquí entonces yo lo que voy a hacer es tomar las moza color verde Miren, mi hilo sale de este lado y voy a entrar en esta o sea Voy a dejar una mozacía de por medio. Acomodo, miren, como ya se acomodan sola, otra más. Bueno chicas, muchas gracias a todas, de verdad que sí. Gracias a también a esas chicas que se han hecho parte de, del apoyo del, del apoyo del canal con sus donaciones para para la compra de los materiales. Estamos Estamos muy, eh, muy agradecidos con todas, pronto estaremos estrenando cámara, nos faltan algunas donaciones todavía, pero con Dios adelante todo saldrá muy bien. Bueno chicas, de verdad mil gracias a todas por ese, por ese apoyo. A las nuevas suscriptoras, muchas gracias por apoyar el canal y bienvenidas sean a esta hermosa comunidad de verdad mil gracias, gracias por suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación, miren aquí lo que estoy haciendo es poniendo mire, una mozasilla por cada espacio aquí donde está ahora voy a cruzar la, la la dorada y me voy a detener en la verde para terminar de dar la última vuelta estoy terminando lo, lo que simplemente estoy haciendo es rellenando un poquito porque no a mí particularmente no me gusta dejarlo muy muy abierto porque a veces eh, el hilo tiende a, a gastarse las piezas también y puede hacer que se el capuchón o el o este botón se pueda salir con el tiempo entonces me gusta tenerlo siempre asegurado medio y no le vamos a dar más más vuelta no le vamos a dar más vuelta simplemente lo vamos a dejar hasta aquí porque ahí ya está seguro recuerden de hacerle su pequeño remate cuando terminen ¿Okay? bien pueden ver miren qué hermoso bueno chicas miren eso es todo hasta aquí espero que este botón le pueda servir le pueda ayudar para hacer cosas muy bellas de verdad es muy bonito si quieren pueden ponerle un enganche ahí si quieren pueden ponérselo a una pieza de verdad eh, queda muy bonito y lo pueden hacer de diferentes colores también miren queda muy hermoso bueno chicas ha sido todo por hoy muchas gracias a todas por suscribirse al canal y estar con nosotros nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy recuerden suscríbanse compartan activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos nos vemos pronto se les quieran todas bye